Orgulloso patrocinador de nuestro fútbol. Por enfermedad, trabajo o al practicar tu deporte favorito, hidrata de bien toma glucos Distribuido por tu farma y la Cristian Castro, ¿qué estás tomando? Ducho, la mejor cerveza, el de Jaime Belchero. A la le va a pasar, Soto toca la pelota. Fue hacia atrás, a la regaló la pelota y ahora la tiene ya. De de Pereira intenta abrir el gomba, cierra tiempo todavía. Andy Ruiz y manda la pelota a otro, hacia, hacia otro, saque de costado. ¿eh? hacia otro saque de costado, saque de banda hidrata de bien de Lucas lo que sí le digo es que el duelo, al menos táctico, lo está ganando.